presentamos CN Plus al Cierre. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte de CN Plus al Cierre, aquí en esta sala de trabajo de Denise Cabrera, y es directora de Asuntos Internacionales de la Secretaría Técnica de Discapacidades. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por su invitación. Le invité precisamente porque estaba revisando... Eh, algunos eh, documentos, en el que se señala que el próximo 29 de mayo se hará el lanzamiento del programa Uruguay sin barreras, es decir, que un país amigo, hermano, tomará el ejemplo del Ecuador para el tema de discapacidades. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Exactamente, el próximo 29 de, de este mes se lanzará Uruguay sin barreras, es una réplica de lo que se hizo acá en Ecuador para el tema de discapacidades con el programa Manuel Espejo, ahora Secretaría Técnica de Discapacidades se va a replicar lo que se vino haciendo desde el año eh, 2012 en Ecuador hasta lo que estamos haciendo ahora en la actualidad. Me imagino que lo primero que se hace en este programa que ya tiene algún tiempo en el país es hacer una revisión, como un mapeo de la situación de discapacidad para luego intervenir en ella. Exactamente, como ustedes saben, aquí en Ecuador se hizo un tema de georeferenciación primeramente en las zonas para identificar dónde estaban ubicadas las personas con discapacidad, sus necesidades, Ajá. el tipo de discapacidad que tenían. Y justamente eso es algo que a la gente, a la cooperación internacional, a los países hermanos, tienen muchísimo interés en conocer de lo que hemos aprendido acá en Ecuador. Y justamente por eso nos han pedido eh, apoyo, cooperación, para hacer esta réplica, iniciando desde un tema de georeferenciación saber dónde están, y luego uh, iniciar con el tema de, de, de las ayudas, de, de ayudas técnicas, y posteriormente ya otros programas específicos de inclusión productiva, por ejemplo. Claro. ¿Y cuáles son las ayudas técnicas? Justamente pues estaba revisando que dentro de este convenio dice entrega oficial de una donación de 4.000 ayudas técnicas. ¿Cuáles son las ayudas técnicas? Bueno, esto es algo que, que ya lo hemos venido haciendo también eh, acá en Ecuador que tenemos muchísima necesidad y esto es una réplica de entregar, por ejemplo, eh, sillas de ruedas, bastones, justamente esto se, se, se lo denomina ayudas técnicas. Dependiendo del tipo de discapacidad se entrega un tipo de silla de ruedas, eh, por ejemplo, para las personas que tienen eh, eh, baja visión, se les puede ayudar con lupas para mejor, mejor lectura también. Y este tipo de, de ayuda se, le, se, les, se les entrega a, a las personas con discapacidad. Claro. ¿Cuánto ha aprendido el Ecuador en esta materia, en estos años? ¿Y qué otros países se han sentido interesados en replicarlo? Bueno, nosotros hemos tenido una muy buena acogida. Yo creo que Ecuador ha sido uno de los países... Eh, promotores del todo del tema de derechos eh, uh -huh. para las personas con discapacidad y justamente por eso nosotros hemos eh, el, apoyado todo el tema de la resolución para las personas con, con discapacidad para la convención de Naciones Unidas y Ecuador siempre eh, seguirá siendo un referente a nivel mundial y justamente por esto eh, tenemos países como Perú hemos hecho un, una réplica también en Tumbes, en la zona de frontera uh -huh. y ahora Perú lo está haciendo a nivel eh, más, más amplio en, en los territorios, por ejemplo, se extendieron a Piura para el tema de, de discapacidad. También hemos tenido muchísima acogida de, de otros países de, de Latinoamérica, sobre todo. Bueno, Uruguay es el ejemplo más grande uh -huh. de nuestra réplica. Colombia también estamos empezando a desarrollar un programa de cooperación con Belice también. Y, y aunque quede en la región, hay otros países a nivel mundial que están muy interesados en iniciar a tra en trabajar con nosotros. Me imagino que cada país tiene sus particularidades, sus determinadas eh, discapacidades que son las más eh, frecuentes, eso también se estudia. Claro, nosotros eh, vamos a cada país con, un, con una iniciativa de, de apoyo, de asesoría, pero justamente como usted lo dice, eh, es un tema, cada país tiene una necesidad específica, una, unas costumbres específicas y todo esto se lo va desarrollando en conjunto con el país que nos solicita cooperación. No podemos llegar nosotros a imponer un programa que lo hemos trabajado en Ecuador porque cada uno tiene sus, sus propias... Necesidades. ¿Esta colaboración con Uruguay implica también el, el trabajo de médicos, de asistentes sociales, de estas personas que hacen el mapeo, esta georreferencial que señalabas? Claro, nosotros tenemos un trabajo muy, muy aliado con el Ministerio de Salud Pública también, que eso es acá, por ejemplo, Ajá. cualquier visita que se le pueda hacer antes de entregar una ayuda técnica se lo hace en conjunto con el Ministerio de Salud Pública. Ahora en Uruguay ellos tienen eh, identificado las personas con las que se van a trabajar, por ejemplo, son psicólogos, son médicos que todos ellos van haciendo un estudio, eh, justamente no es un estudio que se enfoca en, en temas específicos, sino es un estudio más global, integral, que se revisan temas sociales, eh, temas de salud, en necesidades ya eh, un poco más de... de otros, otro tipo de necesidad. necesidad. Claro, aquí en el Ecuador, en el año 2007, se declaró como política de Estado esta atención de la discapacidad. Se debe partir de ahí, ¿no? Declarar como política de Estado estos derechos. Exactamente. Justamente con nuestro ex vicepresidente Lenín Moreno, que es ahora, como ustedes saben, el enviado especial de Naciones Unidas en temas de discapacidad, se eh, inició todo el tema este de esta discapacidad, implementarlo como una política pública, que es algo muy importante para que pueda, claro. que pueda surgir y que los Estados vayan cumpliendo estas normativas. Ahora, eh, con nuestro nuevo vicepresidente, el ingeniero Jorge Glass, también es un paso muy, muy grande porque estamos yendo un poco más allá del tema de, de, de georreferenciación y de entrega de técnicas, sino a un tema de inclusión total, por ejemplo, eh, ayuda a la inclusión productiva, inclusión educativa también. Es decir, que el trabajo en esta área continúa. Le consulto porque esta mañana escuché en una radio que venía de casa acá al trabajo, y una señora decía que durante eh, bueno, la vicepresidencia de Lenin Moreno sí se le dio importancia, pero que en estos momentos como que se ha dejado a un lado el tema de la discapacidad. Claro. ¿Qué nos puede decir? Claro, yo creo que como todos los ecuatorianos tenemos un apego muy grande a nuestro ex vicepresidente. Uh -huh. eh, él nos apoyó muchísimo en este tema, pero nuestro nuevo vicepresidente también ha tenido un, un apoyo muy grande ahora para nosotros porque como les digo, estamos yendo un poco más allá. Se revisan otros temas, eh, temas de créditos, por ejemplo, para las personas con discapacidad, yeah. para emprendimientos, temas, se trabaja mucho... Es para decir, el para el cambio de la matriz productiva se incluye, se el, incluye tema el, el tema de, de discapacidad. Justamente yeah. tuvimos hace dos meses un encuentro internacional de microfinanzas para eh, eh, dar a conocer a todas las entidades bancarias, públicas y privadas, que las personas con discapacidad son personas que pueden acceder a los créditos y que son las personas que mejor eh, pagan estos créditos, por decirlo así. En todo eh, este tiempo en que Ecuador ha puesto énfasis en, la, en el trabajo con las personas con algún tipo de discapacidad, ¿cuántas han sido atendidas? Aproximadamente hemos atendido a 235 mil personas yeah. eh, hasta el momento entre las cuales, por ejemplo, se han entregado viviendas, son 77 mil viviendas aproximadamente que se han entregado, y otros tipos de, de apoyo que también se, se han. Dado. Esto de integrarlos laboralmente continúa funcionando, se claro estableció que. ya en la ley, pero está funcionando. Claro que sí, además nosotros tenemos la ley de incorporar a las personas. Eh, con el Ministerio de Relaciones Laborales también, uh -huh. de incorporarlas a, a, a todo la, el sector productivo en las empresas y lo que nosotros estamos apoyando es que las personas con discapacidad puedan acceder a, a, a sus propios emprendimientos y eh, ellos acceden a créditos. Ya, es decir, que esto va a continuar y se va a ampliar, se va a continuar con este mapeo, porque me imagino que claro. todo, todos los días quizás aparecen nuevas discapacidades. Exactamente, eh, y, y conocemos a, a nuevas personas que tienen nuevas necesidades, claro. y eso es algo que todavía tenemos que, que seguir apoyando, esto no es un tema que lo podemos dejar de lado. Lo muy importante, que, que sí lo hemos venido trabajando, es que tenemos una muy buena coordinación intersectorial con todos los ministerios que, que están manejando y van a manejar los temas también. ¿Y qué importancia le ven ustedes a esto de que otros países eh, les guste replicar, quieran hacer un trabajo similar, esto... ¿A qué les motiva? Me imagino que tienen que hacer un trabajo más grande. Claro que sí. Por ejemplo, justamente la próxima semana hay la, la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud yeah. de Naciones Unidas. Nosotros hemos, ya desde el 2012, preparado un plan mundial de discapacidades, que es un plan de acción de lo que deben hacer los estados a nivel de, de políticas públicas, qué es lo que deben hacer. Entonces, eh, Ecuador fue uno de los promotores de, de, de este plan y ahora se va, va a ser aprobado por los países. Esto es algo... Muy grande también para nosotros porque ya nos damos cuenta que los países ya no lo van a, a ver como un tema solo de una convención, de una resolución o temas que pueden quedar solo en papeles, sino es, es algo que se va a implementar en políticas se va a implementar en la vida diaria de, de los países. En el tema de discriminación, ¿cuánto ha influido en en la cultura, en el manejo de la sociedad hacia las personas con discapacidad, este programa Manuel Espejo y todos los que lleva adelante como política de Estado el Gobierno Nacional. Claro, yo creo que, que el Gobierno Nacional ha manejado unos programas muy importantes en el área social y sobre todo para incorporar a los grupos vulnerables, que tienen un potencial muy grande y eso es algo que este Gobierno ha, ha apoyado muchísimo. ¿Ha cambiado la mentalidad de la, de la gente en el trato a las personas con discapacidad? Creería personalmente, en mi opinión, que ha cambiado muchísimo. Muchísimo de lo que teníamos hace 10 años a lo que tenemos ahora, ha cambiado enormemente. Sí. Estaba revisando aquí en esta información la inclusión participativa, crear redes de solidaridad para personas con, con discapacidad. ¿Cómo funcionan estas redes? Claro, por ejemplo, esto es un tema eh, muy fuerte que lo trabajamos también, que es el tema de rehabilitación basada en la comunidad. Yeah. Esto, como nosotros eh, consideramos el tema de la discapacidad, no se puede trabajar solo en, en las áreas eh, médicas, hospitales, porque no es un tema solo de salud, es un tema transversal. Y los actores son muy importantes, como son los doctores, los médicos, también son cada familia, los padres de familia, creo que tienen el papel más fuerte. Eh, en el tema de discapacidad y justamente la, la, el RBC, que es la rehabilitación basada en la comunidad, se basa en estos temas, en incorporar que todos trabajen en esto, que sea un tema intersectorial, transversal y que así como padres de familia, sociedad civil puede trabajar, uh -huh. igual el Estado tiene, tiene que apoyar. Y en educación, por ejemplo, educación para niños en particular, con algún tipo de discapacidad, ¿qué se está haciendo? El Ministerio de Educación nos está apoyando muchísimo, se están haciendo capacitaciones, se, se están eh, preparando también capacitaciones para que los profesores, eh, todos eh, los profesionales del área de educación empiecen a, a conocer cómo tratar a las personas con discapacidad. Se les capacita, sus, me imagino. Se capacita y sobre todo también las escuelas especiales que tenemos, que tiene obviamente el Ministerio de Educación que lo ha venido manejando muy bien y se las quiere desarrollar a un nivel más grande. Y también incorporar a los chicos con algún tipo de discapacidad a las escuelas no sé si llamarle normales, no sé si es la palabra adecuada, pero a, a las que van nuestros chicos... Exactamente, eh, incorporar, digamos mezclar un poco el, el, el tipo de educación y, y hacer una, una misma escuela. Para, para que para no haya salir. esa diferencia, ¿no? Desde que Exactamente, desde que, que eso es muy claro. importante. Sí, entonces 29 de mayo 29 es la fecha, de, de ahí comienza entonces todo el proceso. Sí, con Uruguay empezamos 29 de mayo, firmamos eh, otro convenio de cooperación, renovamos uno que ya teníamos para todo este apoyo de, de, de cooperación que ellos justamente necesitan en temas específicos. ¿Médicos me imagino que también participan en todo eso? Claro que sí, todos los yo creo que los profesionales, como les había dicho, médicos, eh, psicólogos, eh, personas que trabajan todos los, los problemas sociales, eh, es muy importante. Sociólogos. ¿Y el presupuesto para esta área continúa? Eh, ¿Se sí, ha sí. incrementado? ¿Cómo está eso? Claro que sí, eh, cada ministerio tiene su, su propio presupuesto, nosotros tenemos nuestro propio presupuesto. Creo que es algo que esto nunca va a dejar de ser importante para el país y hemos eh, avanzado muchísimo que, que lo vamos a seguir haciendo. Le quiero agradecer muchísimo por habernos traído esta, esta noticia aquí a Santa Cruz al cierre, ojalá regrese pronto. Seguro que sí, muchísimas gracias, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, un abrazo y hasta pronto. Hemos presentado... CN Plus al cierre.